El emotivo momento de Mary del Cerro en el bailando, abrió los ojos y me dijo la reina del baile. La modelo, María del Cerro, regresó a la pista del bailando 2018, luego de un duro momento familiar, falleció el bisabuelo de su hija Mila, y ella lo recordó con emotivas lágrimas. La semana de Mary no fue la mejor, su marido sufrió la pérdida de su abuelo, y ella lo tuvo que acompañar y se mostró muy conmovida al recordarlo, lo conocía hace nueve años, es el abuelo de Meme y el bisabuelo de Mila y compartí mucho con él, manifestó. Además, Recordó que a él le gustaba verla bailar en el programa de Marcelo Tinelli y expresó que la vio bailar por última vez en el ritmo de cuarteto, el viernes pasado, justo cuando bailé el cuarteto, se lo pude dedicar. Él me estaba mirando en ese instante. Yo le mandé un beso y se reemocionó. Luego, manifestó sus últimas palabras, el domingo ese me dijo, balbuceando, la reina del baile, ese fue el último contacto, contó con lágrimas en los ojos. A pesar de la motiva previa. Del Cerro rompió la pista de baile con la performance que contó con tres invitados especiales, Silvín Escudero, Adabel Guerrero y el grupo Vox Pop. Su coreografía obtuvo el visto bueno del jurado, menos el de Ángel de Brito que la puntuó con un 4, sin embargo el ritmo libre de la modelo obtuvo 20 puntos. Well,